Ya estamos en este tercer bloque, de nuestro programa de Mejor de Mañana listos para darle la bienvenida a un invitado muy muy especial que pronto estará llegando con su show Bullshit aquí Bullshit. a la provincia de Mendoza. Lo recibimos con un aplauso, estamos conectados con Fabio Posca. Hola Fabio. Bienvenido Fabio Posca. Hola, hola, Lentana. Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, ¿Vos? bueno, contentos de tenerte por aquí. Bueno, para mí es un honor total, un placer volver a... Querida Mendoza, estoy con muchas, con muchas ganas y muchas expectativas, la verdad. La fecha es el jueves 4 de agosto. ¿Con qué se van a encontrar los eh. espectadores que vayan a presenciar Bullshit? Bueno, Bullshit es un, es un gran show. Es un gran show, la verdad que ya lo he, lo he comprobado en, <risa> varias, en varios lugares. Lo he estrenado en Uruguay hace un mes, más o menos, que fue un tremendo estreno. Y después, bueno, Rosario, Córdoba después sigo por el sur y voy a llegar a Mendoza el 4 eh, para, para encontrarme con ustedes hermanos este, y nada, es un show de risa, emoción bueno, obviamente, como siempre, mucha música, uh -huh. muy buenas imágenes en pantalla. La gente se va a encontrar con, con una, una experiencia, ¿no? Más que, más que nada, yo creo que Perfecto. ahora verme, verme en un show mío siempre lo ha sido, pero ahora más que, más que nunca es una, una experiencia. Y a la gente que no, cono, que no conoce el término, que capaz que no sabe inglés, ¿cómo le podemos explicar lo que significa Bullshit? <risa> yo creo que la gente lo conoce, pero um, Bullshit es como, bueno, encierra varias, varias eh, digamos... Eh, adjetivos en una palabra, ¿no? O sea, tiene que ver con un poco eh, recuperar la inocencia de nuestros cuerpos y nuestros espíritus y sacarnos todo el bullshit de encima que, que tiene que ver con los dogmas, con la, el primer universo, la educación, las prohibiciones, todas las cosas que, que teóricamente están bien o están mal, eh, las envidias, todo lo que un ser humano tiene en este plano y que evidentemente es insafable, pero por lo menos darnos cuenta de quiénes somos realmente nosotros en nuestro ser, en nuestro espíritu, eh, sin tanto bullshit, ¿no? Uh -huh. Que nos ayuda a, digamos, a construir la persona que somos para la sociedad, pero no, no por eso tenemos que resignarnos a, a decir, bueno, esto soy yo. Esto soy yo y mucho más también. Entonces, bueno, sacar las capas, sacar las capas de bullshit para claro. descubrirnos en nosotros mismos, obviamente con risa, con delirio, con historias, con ficción, porque todo lo que yo hago es ficción, pero también dejando como cierto, eh, nada, eh, cierto, no, no diría mensaje, porque bueno, no me gusta la palabra mensaje, pero sí pensar un poquito, reírse y hacer silencio y volver a reírse, y aún así, ¿viste? el show sí. es como un trip. Fabio, recién obviamente en tus espectáculos, como bien decías, música, humor, histrionismo. ¿Qué fue lo que te inspiró para poder crear este espectáculo, Bullshit? ¿En qué te basaste? ¿Qué te fue nutriendo para poder decir, bueno, vamos por acá y me gusta lo que hemos creado? Bueno, eh, justamente, digamos, uno, el motor que, que me empezó a, a, digamos, a mover, o por lo menos a empezar a, a aprender motores, fue esto, ¿no? Eh, es, es, hablar un poco de recuperar la inocencia de nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Eh, como para, digamos, por lo menos darnos cuenta quiénes somos y poder vivir más en paz o por lo menos más conectados con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nosotros somos eso, ¿no? Somos mente, cuerpo y espíritu, no somos solamente mente. Eh, uno de mis personajes dice que, que no hay que darle tanta cabida a la cabeza porque la mente siempre quiere enterarse de todo y a veces atenta contra todo, ¿no? Eh, y, y empieza como a embarrar eh, el sentimiento Entonces eso es lo que primero me movió Y después empecé a componer unas canciones hermosas Que me empezaron a, a, a mover también Como para querer hacerlas en vivo Es como todo un proceso de, de, de ganas, de entusiasmo y, y, y de pasión lo que me mueve a hacer un show nuevo ¿no? Y después de la pandemia O durante, más, más que nada durante la pandemia Sentí que en un punto iba a parar Hacía 30 años, literal, que no había parado, me uh -huh. paró la pandemia. Uh -huh. Cerraron los teatros, sino yo seguía. Había estrenado un show nuevo también, que no era este, era otro. Y dije, bueno, esto es por algo, voy a parar uh -huh. un poco. Estuve filmando, fui a Colombia, a Uruguay, final algunas uh -huh. series. Sí. Y de repente, cuando todo había pasado, estaba tranquilo, tomando un mate. Y dije, ché, melodía me gusta, y esta también, pa, pa, pa. Y empecé como a generar un a espectáculo. Criar. Y bueno, terminó siendo esto. Qué lindo. Nos contaba Fabio que ya tuviste tu gran estreno en Uruguay, que ya recorriste algunas provincias eh, y me gustaría saber cómo ha reaccionado el público, qué devolución te han dado, qué mensajitos te llegaron después de presenciar eh, Bullshit. Hermoso, hermoso todo. Te puedo asegurar que, bueno, primero todas soldados, todas salas llenas es y esto hermoso. para mí es, es, sí, es alucinante porque realmente hay mucha oferta y la gente uh -huh. para venir a verte y pagar una entrada tiene que tener muchas ganas, ¿no? Porque primero uh -huh, claro. que tampoco hay, digamos, el poder adquisitivo del argentino tampoco es, es tanto. Siempre hay que elegir y entonces en esa elección que te elijan a vos para mí es, es un honor y más si llenas una sala. Así que en principio eso, después los, los comentarios, no solo la gente que me espera, sino eh, en, en Instagram y demás es como muy alucinante, me agradecen la emoción, la risa, lo que necesitaban reírse. Bueno, hermoso todo, ¿viste? Como que me, me generan como mucha, muchas más ganas de seguir, ¿no? Por supuesto. Sin dudas. ¿Y qué tal la provincia de Mendoza? Las veces que has venido, ¿cómo recordás a tu público? ¿Qué expectativas hay eh, de, de venir acá? Bueno, siempre voy a Mendoza. O sea Mendoza para mí es una ciudad, eh, digamos, clave eh, en, en esta gira. De hecho, elegí porque eh, normalmente yo hago como ciudades grandes y pueblos más chicos. Uh -huh. Y esta vez elegí solo ciudades grandes y solo, solo ciudades que que realmente que, que, que tengan como un antecedente en mí de afecto y de, y de, de, de, de ganas de volver, y una de ellas es Mendoza, obviamente, eh, siempre me han recibido súper bien, es una ciudad hermosa, y, y la gente es muy, es muy copada, porque es como, está muy ávida de ver un artista de raza arriba del escenario. Claro. ¿no? De, de tanta oferta, ellos saben que yo voy a dar todo, pero además que compongo personajes, que, que llevo una producción, que hago música original, uh -huh. se van a encontrar con se un valora. show con imágenes, eh, un show cuidado. Eh, entonces digo, bueno, eh, Mendoza es una de las ciudades que, que valora... Eh, a un artista, ¿entendés? Y eso para mí es clave, bueno. es clave. Bueno, qué que bonito que, que nos vean así, ¿no? Está igual, eh, eh, En los ojos de, del artista. Vamos a tener que ir, Luque. Sí, obviamente, vamos, vamos a estar, fecha? Fabio, obvio que Dale. sí, cuatro. cuatro. Yo creo que digamos, con todo ¿no? lo que les dije ya, ya, ya, ya tienen que ir. Y bueno, y la gente, les quiero obvio. decir que, que todavía falta que se apuren, porque como es una sola fecha, claro. eh, no quiero que se quede nadie afuera. ¿eh? Sí. Que ya me ha pasado en Córdoba que... Quedó gente uh -huh. afuera y a Rosario, por suerte, me encanta, pero esta es una sala, no es una sala chica, es una sala grande, no, pero claro, sí. apúrense porque es una sola fecha. Uh -huh. No se dejen estar entonces, desde ya pueden entrar a tuentrada.com, uh -huh. esa es la página donde van a sacar sus entradas. Estamos viendo toda la información en pantalla para disfrutar el próximo uh -huh. 4 de agosto de este espectáculo de Fabio Posca, Bullshit, en el precioso Teatro Mendoza. Fabio, te mandamos un beso gigante, aquí te vamos a estar esperando en la provincia con los brazos abiertos y que bueno, que sea con todos los éxitos sí, esta gira lo que estás emprendiendo. Bueno, muchas gracias chicos, la verdad un placer, ahí está en la mañanita, por supuesto, no falta el mate. ¿eh? Muy bien, eh, claro. el <risa> y el vino cuando vengas. Claro, un vinito, le claro. No. Y aparte que, que no, no quiero obviar... Eh, lo, lo bien que la paso en Mendoza, ¿no? Más allá de, de, de, de lo que es el show, siempre me reciben en una bodeguita, en un, un vinito rico. Sí, no, claro. No, son son una, un amor siempre, así que ahí estaré dando todo. Excelente, bien, Fabio. Fabio Besos, me gracias, grande, que te, muy bien. Todo lo mejor. Gracias, gracias a chao, ustedes. Chau.